Me gustaría darte un besito en la frente, cantarte una canción y desearte buenas noches. Dicen que las estrellas brillan porque los deseos existen. Desearía que cada noche sueñes conmigo y yo contigo. Sería bonito, ¿no? Jamás nos extrañaríamos. Hasta en sueños nos veríamos. ¿Quién sabe? Tal vez es cuestión de concentración. <risa> mm. Tengo una pregunta ¿Tú crees que los ángeles existen en los sueños? Es que cuando era niño siempre mi mamá me decía que sueñas con los angelitos Pero jamás he soñado con angelitos Tengo la suficiente edad para darme cuenta que eso no existe ¿O alguna vez alguien ha soñado con angelitos? O ok, debo dejar de hablar de eso Espero no molestarte con este audio Te lo quise mandar antes que te vayas a dormir Para decirte buenas noches y que tengas... dulces sueños. Ok, ahora mi pregunta es, ¿cómo hacen las personas para saber si el sueño es dulce? Cuando dormimos, no saboreamos nada. Eso es raro, ¿sabes? Dulces sueños, sueños dulces... Ok. Ya. Yeah. No pretendo quitarte más tu tiempo. Me gustaría darte un besito en la frente. Cantarte una canción y... Y preguntarte si en realidad las personas sueñan con angelitos, es que, que no me cuadra eso, ¿sabes? Que sueñes muy bonito, que sueñes con los angelitos y tengas dulces sueños. Buenas noches, te quiero.